Soy Xavi Verdaguer, psiconeuroinmunólogo y mi misión es transformar la salud de las personas. Soy Jordi Bordas, campeón del mundo de pastelería y mi ilusión es hacer que las personas disfruten de dulces más saludables. Divi nace de nuestra pasión por la salud y la gastronomía. Un día nos llamamos y le dije, Jordi, tenemos que hacer algo único. Hemos estado un año y medio desarrollando todas estas recetas y buscando los mejores ingredientes para crear esta colección. Por un lado tenemos el Choco Emotion y por otro lado tenemos el Choco Balance. Son distintos chocolates con propiedades funcionales distintas. Y además tenemos toda una gama que va desde el 42% al 70% de intensidad de cacao y todos ellos veganos. Y la gente se preguntará, ¿por qué Emotion? Emotion porque hemos puesto específicamente unas cepas de Bifidobacterium longum y unas cepas del Lactoacilurranosus. Unas bacterias, unos probióticos que consiguen reducir los niveles de cortisol, reducir las inflamaciones y la permeabilidad del intestino. Unos aspectos que mejoran la salud emocional de las personas. Te dan una especie de buen rollo de bienestar físico y emocional. Y luego tenemos por otro lado el balance, el choco balance. ¿Y por qué? Se preguntará la gente. Pues sencillamente porque lleva una cepa muy especial de Bifidacterium, se llama Bifidacterium lactis. Esta bacteria consigue mejorar la resistencia a la insulina, los niveles de glucosa muy indicada para bajar de peso, para diabéticos tipo 2 y las personas que sencillamente quieren seguir unos hábitos de vida saludables para mantener la glucosa estable. Estamos hablando de unas chocolatinas que contienen alrededor del 30% de fibra cada una de ellas y esto es algo totalmente revolucionario en el mundo del chocolate. Y además hemos trabajado con ingredientes que mejoran la salud intestinal, como la fibra o los probióticos. Y no nos olvidemos del cacao que es muy rico en antioxidantes y en polifenoles que tienen una auténtica relación de amor con nuestro intestino. Y en este caso hemos utilizado un cacao de origen orgánico, muy equilibrado entre astringencia y amargor, para que realmente resalten todos los ingredientes buenos que hemos utilizado en estas chocolatinas. Mi aportación es clarísima y me siento muy orgulloso de acercar la ciencia al cajón de tu casa, donde te voy a acercar bacterias y fibras con estudios clínicos en humanos que te van a ofrecer beneficios esta vez dentro del chocolate que tendrás en casa. Buscábamos hacer un chocolate con ingredientes de gran calidad y sobre todo, sobre todo, tener una degustación y una sensación de textura increíbles en la boca. Es un chocolate que no puede faltar en tu día a día. Un sueño hecho realidad.